Y si hacemos algo rato. ahí, ¿dónde? Aventamos ahí, o sea, enfocarnos en hacer algo ahí, eh. Sí. Podríamos preparar algo, pero tenemos que hacerlo así de una para que no lo cambien. Pero sí. ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer, chat? By the way, la excuse y ya no solamente está desnuda, sino que está vomitando blanco. No entiendo mucho porque a mí no me sale el vómito blanco. <risa> Entonces... <risa> a ver, algo, algo que se puede hacer que yo creo que todo el mundo puede llegar a respetar es algo de los Simpsons. porque no hay nada de los Simpsons. Y creo que en uh -huh. es un transversal. ¿No? Sí. Un, un meme. El, el, el de Homero escondiéndose en el, en el césped. En el césped. Uh, buena esa. Ahí en el césped, en el. Vale. Sí, sí, no, sí, Tiene que ser algo, algo grande, chaval. Algo así, como. O sea, no un meme de, de comunidad. Mm. Chicos, yo me voy al sobre. que Estoy mallado, que son las 3 de la mañana aquí. Yo casi claro, ya le yo, yo, Llevo 9 horas. Mañana no, no, vamos papá. a la guerra, chicos. Vaya, amigo. Vas, chicos. A chicos. mañanas, descansados. Chao, chao, chao. Vale. ¿Entonces qué hacemos? Yo, yo lo, de, lo de Simpson asomándose entre las hierbas… ¿No? Hagamos no, chinos. Es buena, es buena. Hagamos, hagamos el, el logo del Rewind hispano. <risa> nah. Es el que mismo. No. <risa> nah. mismo. Acabo de hacer todo de Rewind <risa> hispano. Eh? Tampoco hay nada de Twitch, Tampoco hay nada de Twitch. Es que para ahí. mí esa ¿Ponse... cosa la borran. Es que la de borran? Twitch se la borran es, eh, porque eh, es que sí intento poner, pero como está jodiendo todos, Oigan. pues Reddit odia a Twitch ahorita. Y el Homelo eh. Chino. Ah, ¿Qué el chino? ah ¿El a ver. a ver está detrás del, del, del, del, de lo verde? Está muy simple el Homelo Chino, eh. Siento que sí queda Ey, podemos, ¿sabes qué podemos hacer? El coso de Windows. Tipo el escritorio el Windows Equipe, eh. Sí, está bueno, eh. Sí, sí, sí, sí está bueno. El pixel art. ¿El paisaje? El homelo chino, sí, el homelo chino de, de, de esta perro. ¿Cuál es? El homelo chino de Ahí por lo, lo por ¿no? pasé en general. Okay. <ríe> Hacemos el homero chino con el paisaje del Windows XP. Me sirve, <ríe> me sirve, me sirve. Me sirve. Ok, primero fondo entonces. <ríe> ¿Cómo sería el fondo Spring? ¿Puedes mandar un ejemplo? Ok, mando. Windows XP, fondo. Es el paisaje ese clásico. Hay que conseguirlo en 8 bits. Sí, el, el, el, el, el de. Eh, 70, eh, es muy chiquitito esto. O sea, se si dé cuenta. Mm. El Tardivali, aquí. Uh, en Pixel Art está, pero está con mucho detalle. Es complicado, sí. ¿eh? Lo lo... Tú sí que tienes Yo mucho de... detalle. Lo de Windows no se entenderá, ¿eh? Nah, pero tipo, no lo hacemos tan detallado, ni en pedo. Lo hacemos <risa> así nomás. Ok. A y ver. ahí metemos el homero pero, pero tipo, como... a ver el en medio. Sí, vamos primero con el fondo, ¿va? Entonces, okay. déjenme lo pongo. Pim, pam, pim, ¿Cuál vas pam. a usar de referencia? ¿Cuál imagen? La última que envió. Okay. ¿La de Windows? Sí, primero empezamos con la de Windows. Es, es esta de acá. Vamos a hacer en ese espacio el fondo de Windows no. aquí, ¿ok? Vale. Yo digo que empecemos primero marcando con una línea lo verde para no pasarnos e ir subiendo, ir subiendo. Vamos a primero marcar esta línea verde. A ver. Uh -huh. eh, a ver, a ver voy a colocarlo. Ya. Esta de acá. Esta línea vamos, vamos a marcarla a ver, primero. Voy, voy a colocarlo. Voy y a vamos colocarlo a ir subiendo. Yo. Ah, bueno. ¿Lo vas a, a tuitear? No, no, no. que voy, voy a colocarlo sobre la imagen yo también. Ok. Sí. Entonces, y esto te de También eh, pongan la, la imagen en Twitter. Vamos primero entonces. entonces. Yo, mejor. Sí, yo estoy no intentando hacer el mío todavía, chico. La tuiteo, chat. lo no hacemos. Hello. Pero ahí está, a ver. Ahí la tuiteé. Entonces, agarran primero la parte verde y ya van bajando. El que quiere ir metiendo sombra agarran puede ir metiendo dos, sombra. Dos, el azul tres, y las nubes. ¿Va? Yo la voy a poner ahí, claro. Va, mi amor. Cuando ustedes digan, amigos, yo estoy más cargado que su puta madre. Ya arrancaron a hacer el verde. Eh, bueno. A ver cómo lo pusiste tú. <risa> no, están intentando hacer el auto, que también creo. No, puta madre, sí, lo están intentando <risa> hacer. Mierda. No importa, guacho! ¡Dale, Dale, dale, dale, dale, verde, verde. Ya, ya lo intentaron verde, mucho, verde. ese puto coche no queda, la verga. Dale, marquen el verde. verde, verde, verde Hagan verde. que ese car se vaya bien a la puta. Mira. <ríe> Mañana nos vamos a despertar y va no a estar ahí el Cars, a el Cars, lo sabemos, ¿no? Sí, pero hacemos el auto y el Homero, boludo. A la de o sea, una... Sí, Ojalá nos pudiéramos poder, comunicar sí. para unir el coche con Homero, con Homero chino. ¿Te imaginas? Y con el fondo del XP. guau, Sería una locura. Con <ríe> el fondo del XP, sí, sí, sí. ¡Pero no! ¡Miren, chat! ¿Ellos, es? este Uy, a está quedando re piola. Sí, sí, sí. Va, va, ¿Sí? va. ¿Cuál prácticamente? hemos para poner la foto arriba. A ver, pongo filtro, a ver si un poco filtro. ¿Qué dices? ¿Cómo hiciste para poner el fondo, digamos, arriba de la foto? ¿Tipo, ¿Lo hiciste en red o en el OBS? En el OBS. El OBS, el OBS. El OBS. ¿Y cómo le bajas la opacidad? En filtro de color. color, color. color. Yo, yo ah, le pongo de el color, filtro no a querés. mi croma. <ríe> no, filtro <ríe> de color. Ahí va, gracias, gracias, gracias. Al lado del limón. ¿De qué limón? Sí, ver, hay un limón abajo. Bueno, amigo, macho, ah. macho yo. Okay, así y así. Bien, bien, lo van haciendo bien, ¿eh? Sí. Vamos, decía. vamos a marcarlo más. Eh, wey, cuando. No hacemos directos así, güey, no hacemos ni verga. <risa> sí, un poco no, guacho, verdad. no rompa la pija, guacho. <risa> Esto deberían de hacerlo cada cuatro días. <risa> no cada cuatro años. <risa> Ay no. Ahí tan sí, pronto sí, sí, sí. ya esté cargado el, el, el ¿cómo se llama? El cooldown vuelvan a dar otra vez, sigan cubriendo. Verde, Vamos verde, a verde, cubriendo. Verde, verde, verde. Uy, verde, están verde. están haciendo al al Winston, ¿no es cierto. Sí. Eso esa era esa era la responsabilidad de la comunidad de Rubius, eh. Eh, comunidad de Rubius. Ya. Yeah. Ya. Yeah. A ver. Ya. Hey, amigos, fuera de juego, creo que el, el auto se rindió, boludo, porque es como... <ríe> puso un poco de amarillo No, ahí. todavía está, ¿eh? No, sí, ¿sabes, qué pensé? No, ¿Sabes qué pensé que era? Tal vez la gente empezó a dibujar al Homero en medio, por eso, tal vez. Ah, puede ser. Puede ser, puede ser el, también, puede ser sí. Yo sé. Sí, todavía no, yo no, creo, no, creo con que es con el Homero. Claro, no vamos el Homero. No, no, no y vamos primero con el fondo. Vamos a pulir el fondo, cabrón, que el fondo quede como pixelar así de profesionales a la verga. Que tú me levantes... ¿Qué van a cenar? Yo cené ah, le... eh... ensalada yo salir, de... ¿no? Yo me cené un chilete de pollo empanado con cebolla y con alioli. ¿Qué te parece? Pues está muy ensalada bien. Ensalada de Super Salet. Yo no sé, no tengo comida en mi casa. Verga, pobrecito. Viste, boludo, qué paja. Verga, un extremer de éxito con muchísima hambre! No. <ríe> <risa> Amigo, no tengo auto, no puedo ir al supermercado hace como un mes <risa> Y caminar no has intentado, a ver si funciona Guacho, vos volviste a alguna vez de 20 cuadras del supermercado Sí, es una mierda, es una mierda bolsas? Sí, sí, sí, es una mierda provecho? Bueno, no lo has intentado Rappi Favor, Uber Malo, Rappi debería probar Pero es que me despierto como a las 7 de la tarde y ya cierra, boludo, el super <risa> A esa hora eh, Yo bajaría un poco más, haría una curva más pronunciada catchad. Sí, Porque sí, aquí sí. veo como que está muy parejo sí. el verde Yo bajaría el verde un poquito del lado derecho O sea, del lado izquierdo está muy bien marcado Solamente bájenlo del lado derecho O sea, con un, una onda hacia abajo Pero, pero ahí va, eh. Ahí va, sí, va. va quedando bien Sí, ahí va, ahí va, ahí va Uy, qué pado. Ya 12 horas por, de directo, amigos Pero 98 sí. Pero ahí va ¿Cómo está farmeando el contrato el Juan Guarnizo? Porrasca por se sí. dormir. Dice, dicen, si porra". <requisitores> Ay, Dios mío. Ya se empieza a ver, en ¿La montaña? Sí, sí. Sí, se ve, se ve. Se ve. Solamente el y azul. Si no se le ve, se inco... un poco más del lado derecho. El azul, eh. un poco menos verde del no, no. lado derecho, un poco ah. más y además, azul. Están dibujando pobre... ya el homero, me parece. No, el lomero todavía no se metan en eso. No, Queremos pulirlo. No, pulir claro, pues si no, van a perder píxeles con los verdes que están intentando hacer eso. Sí. Pues bueno, sí, Bulma el rosado es sí, que hay. Ah, es un bullman. <risa> le queda un poco extraño. Como Me que lo... le a hicieron rápido, Uy, pero la, se le fue un poquito. la mona es que si tiene unas tetardas. A ver, a ver, a ver. A ver, chat, no van a ver. ¿Dónde? ¿Cómo? ¡A la verga! Hecho, eh? <risa> a la verga. para abajo. Y Luis está vomitando… <risa> de, de para abajo. Estaba no vomitando Q. <risa> sí. <risa> La imagen esta a la que tenemos referencia... Oye, está están ahí. deshaciendo la torre Eiffel, ¿ya vieron? A ver. Sí. ¿En serio? No sé sí, sí, a sí. Sí. Y a, a la derecha quedó todo blanco. Pero, sí. si Pero seguir, lo cabrón que la estaban es puliendo, trabajo, eh. ¿vale? Este lo cabrón de que, de que de les estaban puliendo. estaban haciendo muy bien. Eso es, eso es de Reddit. Eso es Reddit, ¿eh? Literalmente alguna comunidad de Reddit acaba de ver los hacks y todo eso. los Mira, yo marco el primero. Pues de para abajo. A mí me parece una locura. Los límites... La mira. barra de tarea, boludo, cómo va creciendo. Es muy buena esa. El, el sí, logo. pero si A se ver. dan cuenta, la barra de tarea este? los franceses también le metieron mano. O no sé si se ha por franceses. Y después de este, que ¿para qué? La bandera francesa, como seleccionando todo. Sí. Mm -hmm. Bueno, no es la francesa, ¿no? Sí, ¿no? Es, ¿Qué? Es ah, sí, ¿qué? mira, mira hay, una, hay un thread, literalmente... Un es, libro, es, es, de... sí, mira es, mira, este, Mira cómo está diciendo. Está thread, diciendo? bien, que Dice, estamos de acuerdo que esto se tiene que ir... Y apuntando la bandera de, de Francia. Sí, pero lleva. Ah, sí, sí, que sí, ¿Eh? Pero, a lo ver, es que, que ojo, está quedando, está quedando muy bien la curva azul, ¿eh? Es que es, sí, es sí, sumamente sí. Ay, invasivo. Es, es demasiado grande. De sí, es y hay otro agujero negro agujero claro, a la izquierda. Está haciendo al lado de México, agujero negro, ¿eh? Uy, uy, uy, no, uy, no, uy, no, uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Y ahora esta de aquí abajo. Uy, uy, uy. Eso de es QC seguramente, el agujero negro se hizo rapidísimo. ¿sí? Todo negro, todo negro. ¿Pero por, ¿por no qué? Si cool, el anterior no, le no, estaba no. quedando sí, muy bien. Hecho, sí <ríe> no, muy eso, bien. Eso. Se rinde con la forma Están haciendo un cuadro, están haciendo un cuadro, no es agujero negro. <ríe> es un cuadro tal cual. A ver, yo quiero ver cómo va el anterior de QC. Oye, yo no sé por qué está haciendo otro si me parece que se está muy bien. Ahora está llorando. Ahora está... Adicional a eso, ahora está llorando sangre. ¿Por qué? Lo cual lo hace solamente más y más turbio. Muy bien, está quedando muy bien el Windows. Continúen, amigos. Continúen. Sí, amo, Vamos, amo, vamos, vamos, vamos, Y aquí no nos vamos sin que ahí esté Homero Chino. Amigo, está muy piola la sombra esa que hicieron al fondo. Sí, Queda sí. muy bien aquí. Sí, es que es un que, es que, es este vale. agujero este. Muy bien, muy bien tonto es un artista, boludo. Oye, tengo curiosidad. ¿Quiénes eran los que están atacando a Francia con blanco? La soy yo soy, yo, soy yo. Soy ah, yo, estoy alejado. La la <risa> es es, mi, es, <risa> la, es la, <risa> gente, la gente de mi Discord. Es, ¿Qué tal, pedo? Me vale. parece que dijiste que la bandera es la muy bonita. Son los seguidores de mi TikTok. Bueno, Ahora hay que hacer la Dime, sí. Dime. Sí, te oigo. ¿Para hacer los límites? Mira la bandera de Estados Unidos. Sí. Oh, ya está mucho ¿vale? mejor, güey. Le agregaron un detalle bien cabrón. Pero los es, cabrones sí es que pusieron las torres gemelas, ¿eh? Oh. Uy, uy, uy. Aquí... Uy, eso va, no va a durar nada. Aquí yo me ah, alejo mira. de ese lugar por ahora. Bueno, amor. de hecho, de... <risa> ¿Qué no sé, ¿Qué pero pasa yo veo eso? alrededor de las torres gemelas... O sea, dime tú si tú no lo ves, pero yo veo polvo. Yo veo como si eso fuera polvo. ¿No? ¿De, de momento? No sé. Bueno, no, porque ah. tendría humo. ¿sí? Están borrando, están borrando el cohete. Van ¿eh? a usar el fuego de, del otro para eso, ¿eh? seguro. ¿El cohete se está haciendo? Sí. Ah, el, el cohete se está yendo. Ah, no. ¿Ehicieron Uy. Las uy, uy, uy. No, no, sí. no, no, no, yo me voy de ahí. ¿eh? No, no, que no, chao, chao, chao. Chao. sí, sí, sí. Fuera, Oye, fuera, ¿está fuera, fuera, está quedando fuera, muy fuera. bien el, el fondo de Windows, ¿eh? Sí, sí. Ya va tomando forma, ya va tomando forma. El Windows ahí va, ¿eh? El Windows ahí va. Claro, hay que pintar ahora mismo solo con píxeles negros. Este cuadro para reclamarlo y ahora pintamos lo nuestro. Vamos, vamos, el fondo de Windows, chat, cubran no. todo. Vamos, vamos, vamos. Luego sale ¡Bah, bah, bah, el melo los melo chino. Gemelas. ¿Qué pasó con las torres gemelas? -o -o? Bueno, que digas, hemos sido complicado. Bueno, yo ya vi qué pasó. No vean. Nada, no, no, nada ya, sí, boludo. Todo, yo ahora La voy a ver, nada. si me dices no veas, yo voy a ver. Ya lo vi. <risa> <risa> no da risa, eh. <risa> No, no, no, no, no, no, no, no, no pasó no nada. ¿Y por qué te ríes, Juan? Ah? No me reí, estaba llorando. Eso, ah, bien, bien, es bien, muy bien. Igual bien, bien, bien, bien, bueno, no pasó muy nada. Bien. nada. ¿Qué pasó, boludo? Nada. Se, la están cambiando ah, es de bien. color nomás. <ríe> muy, muy bien, bien muy les está quedando. Bien. Oye, están haciendo sombra inmediatamente también. ¿Viste, boludo? Y sí, ha hecho el agujero en México, al lado. Hija... Sí, pero no toca cuadro, México, no, cuadro, no cuadro, toca México. Oye, no, era, era, pero, era, pero cuadro, es que bueno, bueno, donde bueno, bueno, Excuse bueno, se pone bueno. salen cosas turbias, la neta, pinches sí, sí, seguidores sí, sí, están... <risa> están <risa> es <tan risa> pa' ¿Es que, que me, me todo en negro y después aparece el dibujo, Tener cuidado un suspenso antes. Sí, sí, sí, es que no sé. A ver, mira. Yo entiendo que en Pixelar a lo mejor no llame mucho la atención y no, no se vea tan no, así, tan claro, explícito no y se puede mostrar, ¿sabes? Pero él tiene que poner una imagen referencia y esa imagen referencia la pondré en HD en su canal así de vale, imagen. Vale. No, no, no, no. no, si, no. Si, la, si yo creo bien. que la gente no, se pone vale. creativa sin más. Vale, vale, no, vale. ¿sí? La anterior ha he hecho una imagen de referencia, lo que pasa es que la gente. Falta esta. Se ha falta un poco esta. Arriba. Bueno, un Hacemos poco. Hacemos el Homero. Empezamos a hacer el Homero. No, no, no. no, no yo esperaría no, hay, un poco hay, hay más. Hay que detallar mucho, hay que detallar mucho. Sí, sí, sí. sí. Hay que tallar mucho más. sigan eh? detallando, tallando, pues, chat. sí? Venga. Sprint, perdimos la bandera argentina. ¿Qué pasó con la bandera argentina? Vale. A la verga, agarraron a un mod de, del Reddit. Seguimos, haciendo seguimos. Siendo trampa en este pedo. Sí, ¿en, ¿en serio? ¿Estás conscientes de que la Mona Lisa ahora mismo tiene tetas? Sí, Plan. muy grandes. ¿Dónde está la Mona Lisa? ¿Dónde the fuck? ¿A dónde? ¿A dónde? está? La Mona Lisa en el centro, pues 1600, no, 1500. Uh, muy detallado. Poco... Demasiado detallado, demasiado. Estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mándame atrás el esquema. Es 1500. 1550 15, 15, ah, y 1370 Ah, arriba del Boullac, sí, vean sí, ve No, pero antes tenía un escote cabrón Ahorita las tiene afuera y está echando leche ¿Por qué no lo dejan normal? tipo ah, no Hijos de la verga Es el nuevo arte moderno, bacho Ah, chicos, hay que hacer las nubes Estamos haciendo todo el síntodo, Sí, vamos sí, empezar nubes, a hacer nubes. Sí, sí, sí. Yo creo que claro, ahí que están, que están perdiendo muchos píxeles porque hay gente que haga nubes. Sería más o menos algo así. Coordenadas. Ahora mismo 51, 63, pero vamos. Uh, está están atacando muy... el logo. Ah, va rubio, quedando, ¿no? va quedando. Ahí. Están atacando el logo de Ruby y están dibujando algo abajo. No sé si llegaron a leer eso. Bien, ¿Están bien? atacando qué? <ríe> el logo del Ruby. Voy a poner un Windy abajo del logo del <ríe> Es que está un güey atacando ahí Dicen ese que XQ va a hacer un sí, culo al lado de México. A todo el rato, ¿eh? Dicen que XQ quiere hacer un culo al lado de México. No, va a poner Ratio, gref. Va quedando bien la nube, ¿eh? Muy bien, Cha. ¡Ey, muy bien! Sí, va a sí. poner un culo al lado de, de México, ¿eh? Yo hago mi humilde aporte. Eh, voy a poner li... aquí. Si alguien quiere dedicarse a hacer el blanco y podemos... Literalmente hace un culo, ¿eh? eh exclusive, al lado de. de... Sí, violeta. No, bacho, pero... justo cerca de nuestro bar sí, sí, sí, de sí, sí. boludo. No vamos a hacer sí, un es un, es Nuestro un culo. culo. Un mal, es un culo Ajá. vestido, es un culo vestido. Sí, es un culo sí, sí, de... sí, sí, ah, sí, bien, sí, seguramente. Lo, seguramente. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, pero, va. pero eh, va, a ser un, va a ser un culo simplemente, o sea, es que no se va a ver ni qué es un culo, porque va a ser como la curva <risa> del culo. <risa> ah, ok. Pero, también te digo, es color koi, ¿eh? Yo creo que si se aprovecha ese culo para poner el logotipo... oh no, verga, sí cierto, sí, sí. ¿eh? No me metería de, con de un después. arte de SQC, pero bueno. A, ayer bueno, a, destronamos a, a SQC, ¿eh? Ayer lo no destronamos. Nos lo cepillamos varias veces, ¿eh? Sí, <risa> le pusimos literalmente una ⁇ en su logo, o sea... Sí. No, pero... Mencionó. ¿Lo de Colombia? A ver, explico qué pasó con Colombia. Me llegó el rumor de que esto fue hecho por una unión de muchas personas de Venezuela, de Colombia y de Ecuador para hacer lo que en su momento era la Gran Colombia, que era de estos tres países. Pero que aparentemente un lado colombiano... Eh, bueno, hay que... Hay que hay que hablar que esto supuestamente se dice entre Ecuador, Venezuela y Colombia y que solamente lo quieren hacer la gente de Colombia, yo no sé yo, yo no sé si esto es cierto, si es falso yo borré el tweet por si acaso, pero si ustedes quieren ayudar pues ahí lo mostré en mi directo, pero yo no me meto en esto porque no tengo ni idea y no me quiero manchar de nada ni meter ni ofender a ninguna comunidad, me llegó algo, quise ayudar me llegó otra cosa, entonces estoy confundido así que por si las dudas borro a la verga borro, ¿va? ¿Hola? Hola. Hola. Oigan, Hola. el Mr. Increíble sí, cada sí, vez ¿no? se pone más turbio, vean los ojos. ¿El qué, el qué? El Mister Increíble de abajo. No, la corona que le hicieron encima, ¡Qué pilada tiene los ojos el, el, el, rojos! El, el, el alien tiene como 40 Ay, ojos, boludo. ¿no? ¿no? ¿eh? Oye, va, va muy bien el, el fondo, ¿qué le metemos ahora? Eh, podríamos empezar a trabajar a Homero Simpson, pero desde abajo en medio, ¿no? ¿O dónde sí. lo quieres poner tú? Yo diría que en el medio, eh, en primer plano, ¿Sí? o sea, de los, tal cual la imagen que pusiste, pues ahí en el medio. Claro. ¿No? Sí, sí, sí, mira chat, eso es lo que queremos hacer okay. con Homero Simpson. Déjame lo cambio. Homero Simpson chino. El culo de XQC ya tiene forma, ya se llega a notar. Ya es un no, sí, ya yes, detalle. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Está haciendo un buen culo. Vamos en manteniendo bueno, esto. Dicho, eh? Es el culo de Comancho y está cagadito. Por lo que me han dicho. A la verga, qué culo. Ahí le van ah, a hacer... Ya, logrado, ya le, está caca, le está saliendo caca. ¿Por qué le, le está saliendo caca. Loco? Le, ¿Qué le está saliendo caca. A mí no me pueden dejar un dibujo dos segundos que se mantenga original. ¿Qué ok, chao. La bulma aquí, está destruida. Aquí, aquí ya les estoy enseñando Mero Simpson chino. Esto es lo que... Lo queremos hacemos hacer. grande, ¿no? Sí, sí, sí, en todo el medio. Mira. Eh, okay, okay. Pues, no sé si puedes ver mi, mi directo rápido para que mires como yo lo ah, estoy poniendo he el que quiera ver. Bien. A ver, de, déjame de, checo a Ded a ver si lo pusimos igual. Ah, el cubito. Yo creo que ah, lo puse yo, igual que yo, ustedes. Sí, exactamente ah, no, como de Ah, eso, eso. Ok. Sí. Ah, bueno, Dedme está bien. <risa> Hasta aquí. De aquí. Mira. Oye, ¿habéis visto el Rick Rolling que hay a la derecha? ¿Qué ¿No? ¿Cuál? Sí, sí. ¿De aquí? En 1743. Aquí? A ver, dame 1242. chance. A... De... Ojo, están empezando a delinear el homero. Es lo mejor que pueden hacer. <risa> Primero, bueno. delinear. Sí. Primero delinear. Primero delinear lo mejor de aquí para acá? Oye, lo están Ey, haciendo... Ya... Está... ¡Muy bien! What the fuck? fuck. Lo están haciendo de puta madre. Vale. ¿El homero? A ver. No, un momento. <risa> Amigo, parece como blanco. si estuviéramos dibujando nosotros. Sin lo blanco, claramente. <risa> lo blanco es porque la foto no es PNG. Pero... Uy, la bandera de España ha desaparecido totalmente, ¿eh? ¡A mí, lo está haciendo muy bien! Sí, increíble. Está lo lo y la están volviendo a poner de otra manera, ¿eh? No, la bandera de España ha desaparecido total, absolutamente, ¿eh? Ah, sí, ¿y no han puesto la, fra ¿han puesto la francesa o han puesto otra o simplemente.? En momento han hecho un negro. A saber qué, ¿Qué van qué? a poner ahí. Uy, sí que súper rápido. Es horroroso, ¿eh? Hostia. Sí, sí, está subiendo súper rápido el Homero. Los suyos es que hagan el contorno. Sí, primero luego, contorno. Porque será más fácil que todas las comunidades rellenen el amarillo luego. Igual están haciendo toda la B, no le importa. nada. <risa> ya Mira, ha hago mi humilde Pero aporte. Como odian al sí, en Reddit. <risa> sí. Sí, sí, en Reddit. Odio sí, con... un montón de posts. Odiándolo, cabrón. Es que sí está cabrón. Mira lo que hicieron en cuestión de nada, loco. El culo. La morra ya la están censurando a la otra, by the way. Uy, el chat. Ya le están ahí... Todo loco. Ya le quedó bien el culo de SQC, Está bien. No, no. Mañana se va a liar, ¿eh? O sea, mañana, las últimas horas, va a ser una batalla... Mañana la última horas para mí va a estar lleno de bots. Sí, sí, ese es el pedo. La neta, ojalá, sí. ojalá no hubiera pasado lo de los bots, porque mañana lo que va a pasar es eso. Va a haber sí. chingos de bots. Se puede todo prevenir muy fácil, pero el pedo es que también no le conviene a Reddit. O sea, porque pues mucha gente nueva viene a Reddit, ¿sabes? Entonces la, claro. la única forma de prevenir bots es que pongan algo como un sistema donde solamente las cuentas de más de una semana puedan participar, no pero entonces 24. ahí te cierras a un montón de gente nueva que quiere claro. venir a participar, ¿sabes? Sí, es eso es bueno, pero, pero, pero podría ser de las últimas 24 horas. Solo con eso sería suficiente, ¿eh? Sí, eso sí. sí bueno, pero es que igual es lo mismo. O sea, la cantidad de gente que van a recibir mañana por todo esto es muy, muy grande. Sí, sí lo, lo que pasa es que, que de madrugada no creo que sea tanta, ¿eh? Porque si de madrugada es Estados Unidos y Latinoamérica. Oye, me parece raro eh, fuera de mamada que ninguna compañía de NFTs o alguna colección así se haya puesto de risky en este tema, ¿eh? No, no decide. Mal. Mañana ya verás. No, o sea, <risa> es no esto lo están analizando lo más que puedan y el, sí. la próxima vez que lo hagan, ahí claro. están Y las marcas también, ¿eh? Sí, para sí, mí sí. van a ser un NFT al final de la obra total, tipo lo ah, van a vender ¿Te imaginas? Va a ser una locura. Sí, sí. El único NFT que compraría, sin pedos. <ríe> amigo, ni en pedo lo comprado. No, o sea, este es no, no lo compro idea. porque sería estúpidamente caro, sería de… No sé de, ah, pero, sería, amigo, sería bueno, pero el único bueno, que no, yo quisiera comprar sería este. Es el Igual el primero de 2017 todo? no lo hicieron en NFT, ¿no? No es, no, no, hay un NFT, no, pues no existía. Están dividiendo sí, la, la parte de arriba rascada. de la torre Eiffel. Pero eh, yo, yo creo que hubiese, lo que podrías haber hecho es vender parcelas como si fuesen NFTs. ¿Sabes? Eso, hay una página de eso que se vendieron sí. los píxeles, un dólar cada píxel. Exacto. Va más o menos por acá, chat. Se están bajando un poco en el rojo. Por donde están los puntos negros del sombrero, más o menos así está bien la línea. Sí, yo les recomendaría antes de seguir poniendo rojo, definir el sombrero. Porque se están pasando un poquito. Baja la opacidad. La voy a bajar a la. Podemos hacer el sombrero arriba del auto. No, eso. No, no, no. <risa> no, lo va, no lo va a joder <risa> Creo que hicieron Creo que XQC está haciendo el tercer cuadrado Arriba de la bulma Está todo negro es... de golpe No, no, no XQC está con el culo todavía Lo tengo puesto. ¿Ah, el sí? Motor. No, mal hicieron un Ay, cubo en el negro Arriba de Auron, Le hicieron cubo negro a Auron Ah, sí, arriba de Auron. Auron se está salvando, no, no. pero una locura Sí se ha salvado sí, muchas no veces. Salvado. Oye, eso, ¿eso que había ahí? Había algo grande, ¿no? ¡Ah, era la bandera! La, la lucha era la bandera, la bandera española, de... española también. España. Mal, ¿verdad? Y hey, la bandera argentina sobrevive, ¿eh? Muy bien. Con fuerza, bajo la derecha. Obvio. Guau. Bien, vale. La verdad es que Scusi sí, podrá no hacer muchas cosas bien, pero su comunidad sabe dibujar culos Sorprendentemente mejor bien. Mejor que Bulma. Eh, eh, eh. <risa> Saben hacerlo mejor que a Bulma. Definitivamente, <risa> sí. Las Bulbas no se les dan tan bien. Los culos, sí. Sí, sí, sí. Con el brillo y todo. Ya, ya lo tiene. Ey, está eso. quedando re piola esto, ¿no? Sí. Está quedando. No están sus banderables. A sus gracias. Oye, es que los de sí dibujaron el culo más rápido que nosotros dibujamos nuestro homero, ¿eh? Sí. Sí. <risa> Ey, pero bueno, a Jackson. ver muy Pero muy culo, sé si te das, no sé si te das cuenta Que hay cosas que le motiva a la gente Porque cuando les pusimos a dibujar un pene No sé si recuerdo sí, si En no cuestión no, no sé. de sí, sí, segundos cor... Había un buen pene Entonces, sí, sí, claramente sí, sí. si les pones a dibujar un culo A lo mejor y se motivan Está quedando muy bien el chino Sí, está quedando bien Ahora se nos tiene la boca ya. Sí está quedando bien. Ahí están no, no, haciendo los días. Vale. Aparte están dejando trabajar, que eso está bien, ¿eh? Sí, eh, están respetando. Es que cuando ven, creo que cuando ven tanta, tanto quilombo de píxeles. Sí, ¿Mira está haciendo ahí. loquito de arcadia? ¿Dónde? ¿En qué parte? Sí, Mayichi, Mayichi 1850, ochocientos 1850. mil ¿Dónde está el pirate ese grandote de la derecha? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uh -huh. Ay, ahí va a día. ¡Ey! Y a la izquierda hay un rig roll. No es lo había está visto. Abierto. Está muy bueno el Rickroll. roll. No, el Rick Roll es maravilloso, eh. Está precioso, loco. Oye, increíble lo de los de One Piece, eh. Increíble. Sí, esto, güey, esto muy wow, estos wow, güeyes muy organizados. ¡Qué bueno. locura, loco! A mí está re es una... Mira, Pero espérate, espérate. Lo, lo, el, el círculo ese que está ahí abajo. ¿Pertenece a One Piece? ¿Es de algo de One Piece? En la no boca es más grande, chat. Porque te diste cuenta cómo le dieron continuidad a ese círculo, pero cambia a sí. blanco y negro. ¡Qué sí, locura! Sí, sí, sí. Muy bueno. Wow. La la oh, la no que el el arcade España lo estoy haciendo yo, a poco a poco, con la comunidad. ¡Crecioso. Si te vas a la España arriba, la que está toda bonita, hay como línea verde que pasa por el lado derecho, una línea verde, pero Justo la bandera de España pasa por debajo de la bandera de España Y se ve bien cagado porque es como un tubito No, no veo dónde, amigo, dame coordenadas Está 1380, 290 Ajá O 1390, 295, por ahí Ok, ve, veo, la, veo la tortilla, por ejemplo veo la guitarra Estoy en la guitarra en la bandera española okay, Más a la derecha, casi, casi, casi al final Ok, ah, ¿qué pasa el arco iris Ajá, pasa, como, ajá, pasa como esa carreterita y por debajo pasa, o sea, pasa la, la chingadera en vez de pasar por encima de la bandera. Ah, sí, está muy verga. Pues así también la tiene Alemania, o la tenía Alemania. Sí, sí la tenía así. Porque ese camino viene desde abajo. ¿De dónde viene ese camino? Ah, de los de, los de GameStop. Uno, dos. Luego hay que meterlo otra vez a esto, chat. A ver, vale, ¿cómo vamos con el, el fondo? ¡Oye, ¡Oh, el homero chino, el homero chino! Uno más. Sí, sí, sí. No lo había visto. Le falta un lente igual, que tipo… Que... Sí, Le falta un lente. De, uh... Los ojos en de blanco, blanco, ¿no? ¿Y la Torre Eiffel? Eh, aquí está el de Celitus. La Torre Eiffel no la está eh. recuperando, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Y para mí ya… Yo no creo que ya terminaron edificio directo edificio. y eso, ¿no? El Yo, a ver. Yo, uh... Cameto es… Cameto sigue en directo. No, no sigue en directo, sigue en directo. ¿eh? Qué raro. Estará haciendo otra a cosa, ver, ¿no? El mato está viendo nuestro humor, ¿es eh? Sí, está, está repasando, Cameto. Oye, Arojit, pones un tweet que a lo mejor es una buena oye, idea. Oye, oye, oye, se y puso si... a ver nuestro Homero y su comunidad empezó a comentar homerde, que es como decir Homero om mierda, pues. <risa> ¿Quién? ¿Quién dijo? La comunidad del Cameto, la, la comunidad francesa. Oye, sí. ¿y si mañana hacemos una bandera francesa que diga igual hacks? Como oh, Francia verga, igual la hacks. La verga, tario, eso, eso, eso de los top, hacks eh. me parece un buen. A mí, a mí, yo de golpe hacer algo así. Sí que me gustaría, ¿eh? O un bots aquí, en la bandera francesa. Un bots. El tocando. Bot es sí, sí, sí. Vale, que en cada de bandera de francesa poner un bots. Tío? Eso se puede hacer ahora, en plan poner bots. Plan... Sí, bot Eso hay, sí, que hay que hacerlo de... mañana, claro. que quede al final. Ah, claro Claro. Así buena, dejamos buena. marca. ¿Y por qué no? Hacer mañana le va a la rata, boludo. Porque no hace un muñeco, atacar, ¿Por no ah, un muñeco Android. ¿Para okay. okay. qué? de Ari! ¡Amorcito preciosa! ¡Te amo! ¡Gracias por ese host! Bienvenidos amigos, yo no voy a estar mucho rato, de hecho, solamente estaba esperando que terminara el número chino, pero andamos con lo del Reddit y todo eso, así que bienvenidos, perros. La pasen bien. Eh, mil, mil gracias. Welcome, everybody. Everybody yeah. Raro. Oye, sí, está yo, quedando ¿eh? bastante bien, eh. Sí, claro sí, sí, sí. Aquí arriba. No, el número está muy bueno, el número está muy bien. Pues está quedando muy bien, sí. sí gracias. Recarga, recarga. ¿Ah? No te lo cuenta cuando vengan a pasar, boludo. chat. <risa> ¿Qué es esto, boludo? <risa> yo lo que sé es que, que, que yo estoy haciendo un pato. Bueno, mi comunidad está haciendo un pato. La nariz parece un dedo, <risa> boludo. Parece el dedito chiquito. Sabes? Viste boludo, parece un video sí, bueno, bárbaro gracias, eh. Igual lo no es así la nariz Sale más de la boca la nariz O sea, de, de la barbilla Quedó muy de chat. He vuelto, motherfuckers Hola <risa> Hola, reina, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Fatal, fatal, como siempre Buah, wow, genial <risa> Ay, Dios mío. Oye, ha quedado muy bien, ¿eh? Ahí está, boludo. Ahí lo están haciendo, Ahí Está. Yo le pondría un poquito de sombras. Por ejemplo, debajo del sombrero, un poquito naranja. Para que no lo borren, porque lo van a ver y van a decir, ¡Ay, qué feo! No, ay, claro, claro. Ahí va mi cara. <risa> ahí va mi si no, ¡ay, ahí Vayan claro, peruanos, ¿eh? dejen de poner sus banderas en las banderas chiquitas, hijos de puta. Ay, peruanos, si te dan la mano, no agarres el lano. A ver, hijos de la verga. Pero mira, recuperaron todas las banderas que habían quitado, ¿eh? Muy bien. Bueno, aún veo varias. Sí, no, llegaron tres todavía los cabrones. Sí, están sí, sí. Ahí. Quítenlas. La van recuperando re poquito. Me imagino ahí el rey de Perú diciendo, bueno, chicos, hay que. Oye, eh, ahora se me ha ocurrido que podrías haber hecho los Spider-Man señalándose. ¡Wow! También. Meme, claro, por, por todo. Ay, Paul, siempre se te ocurre todo bien tarde. Te odio. Porque mi <risa> Ay, te odio. No, yo no te odio. Escúchame, te odio. Piloso, nah, me sé. rata anda piola. Que... No es normal odiar tanto. ¿Qué, qué bacho, mi lento es tan re raro, guacho. ¿Lo de qué? que Estuvieran ahí los, los gringos con el Rubius, con el Ibai, ahí planeando. Oye, eh, muy ¿sí todo locura, ¿es consciente de que Canadá ha conseguido hacer las rojas? ¿Dónde? Ah, ¿era lo de las hojas de marihuana que dijo Dead? Ah, antes, o sea, han estado dos días intentando hacer las hojas en, en el… Bueno, porque ahora hay dos en Canadá. Es que se volvió, eh, se volvió meme literalmente joder Sí, ya. sí, hay, hay que hacerlo marihuana, yo creo. Tipo, pausa, <risa> mini pausa. Mi, mini pausa ahí en el coso de Homero. <risa> oye, oye, <risa> ya, va ya, ya está, pero está, el, está. el Homero chino quedó 10 de 10 ya, ¿eh? Sí, ahí está, ahí está doble marihuana en Canadá. Y ahora es mamada. Ey, se está expandiendo la bandera francesa a la derecha del logo Rubius. Están haciendo una bandera, y bandera enorme, francesa. de vuelta. Uh, amigo, pero agarraron... No, eso es otra Ey, cosa. No sé qué están haciendo puta. ahí, están haciendo algo verde. Y tendrían que recuperarlo de Wilson, y, pero, ¿no? De pero el fondo es de... Uy, si sí, el Wilson está medio destruido. Pero el fondo, fíjate que están expandiendo igual la bandera. Está como haciendo sí, algo sí, verde suena, arriba verdad. de la bandera. Mm, creo que están haciendo una poronga de Freck. ¿Sí? ¿Cómo ves una poronga en eso? Ver, bien, yo bien, veo la poronga, la sí, hay una poronga, sí, yo veo, exprime una, una poronga, una hija de. Rock. una poronga. El Ey, culo el de N, quedó. sí, el, amigos, el culo de, de XQC, en verdad, o sea, quedó muy bien. es, es de locos. Pff, qué buen culo. <risa> no, la, la Bulma, se si está yendo la Bulma, la están atacando, la están atacando. No, creo que XQC está haciendo otra cosa ahí. Sí, es yo, es que bar... sí, no, serio, <risa> eso sí, sí, sí, borrando, Eso fue una aberración no, no, no. O sea, en verdad, eso era un Urge terapia Pero, urgente, <risa> o sea ¿Eh? eso, eso era muy malo en muchos sentidos Lo está borrando, lo está borrando Amigo, el, el océano ese que hicieron ahí al, en Donde estaba lo de Francia y España Buenísimo, zarpado Yo quiero, ver qué, hacen, eh. yo no, quiero no, no, ver qué hacen, eh Yo quiero ver qué hacen en este no dice, Ya no tiene tetas, we. ¿Ya no tiene tetas? No, ya no. Ay, Sáquetelas. <risa> <risa> que la saque. Yeah. Eh, volvieron a reparar también el Notre Dame, ¿Sí? <risa> ¡Ey! Sí, qué horrible. Venga, tu madre espiritico y su puta madre. <risa> <risa> nomás así, no más porque no se y enteraron que fuiste tú, cabrón. <risa> Yo no fui, boludo. <risa> ¿La idea? Yo la idea? no fui, yo di la idea. ¿La agrego? Dime. Me está escribiendo Star Yuki. ¿La agrego? Sí, ¿no? Claro. A ver, sí, sí. Sí. ¿Y qué, sí. Dale, dale. sí, Mira, ¿habéis visto al... Dios, ¿habéis visto que, ahora que se ha puesto...? Sí, sí, sí. El... Sí, empieza... Creo que están tomando más arriba, ¿no? No Copierita, sé. Creo que sí, creo que sí, eh. A Rodolfo, a Rodolfo. A Rodolfo, Yo Tengo un Discord, creo. Eh, se ha quedado lo no, ¡No, Rodolfo! Rodolfo. Yuki. Lo van a volver Ay, Dios, a hacer. Rodolfo? El Rodolfo se va, pero Rodolfo, se va cuestión de segundos. Verga, verga. Va a volver. boludo yo voy a recuperar las Malvinas, ya vengo. No sé quién es, ¿eh? Sí. Y... Um... Esto lo pinta con azul, mira. Otro… Ese ahí… Pero, escribiendo? Y esto lo ponemos de índigo de nuevo. Hostia, ¿habéis visto lo de Windy? Ay, qué <risa> sí, rico que ¿eh? Dios. La han puesto a Windy ah, abajo cabrón, de... cabrón! Tú no te escuchas hace una hora. ¿Estabas cagando? Por el esto y sí. digo... ¡Hijo pues de digo, tu puta verdad, madre! No... ¡Y nos deja su directo vera, hora y media! Man... ¿Eh? ¿Ah? ¡Nos dejó su directo chico, hora y mami, media! ¿Cuánto pasaste del baño? Pues te tenía mucho buena tiempo? Pues eh. Te tenía buena torada. ¿Qué hijo de la gran puta? Amigo, es que literalmente lleva mucho tiempo que no estás acá. Sí, no, pero, pero también, a ver, también aparte de eso, cagué y mandé a editar el video y empecé a mandar audios y todo eso para que salga mañana para avisar de que vengan mañana todos a, a atacar. Entonces también estoy ahí dando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, indicaciones. cuidado, cuidado, cuidado, ¿Qué? está atacando... Excuse, eh, se carga a Rodolfo. Excuse, se carga Rodolfo. Perdido, llevó, eh. Y se van a llevar a Auron o una parte de Auron muy probablemente. Es que sí, sí, está, sí, sí, está, sí. está tapando a Rodolfo. ¿Dónde estaba? Eh, eh, eh, Rodolfo se defiende, Rodolfo se... Sí, Rodolfo se muy defiende. Muy Rodolfo, Hay que a defender a Rodolfo. Habría que, habría que limitarlo, tipo, poner una, un borde blanco, como para que sepan que hasta ahí. Como una barricada. Defiendan a Rodolfo, Defiendan a Rodolfo. Defiendan a Rodolfo, defiendan refiendan refiendan filho... a Rodolfo. De... Refiendan a Rodolfo. Refiendan <risas> a Rodolfo. No, Póngale un, una barricada blanca a Rodolfo. Dice, color, dice que el está gran... diciendo que no lo toquen. La puta madre. No lo van a tocar, eh. No lo van a tocar. Ya. Yeah. Defiendan, okay. defiendan, defiendan, defiendan. Hostia. Uy, uy, uy. Ahí Sí, sí pero, empiezan pero, a pero, quitar. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Defendieron, defendieron. Buena, buena, buena, buena, buena. buena. Hijo de puta. Ojo, se reconstruyó la bandera de Salvador. Eso nice. Ojo, no había visto que a la derecha también dice Auron. ¿Te refieres a la bandera de Argentina? ¡Dead, no otra vez! Nos costó un chico Ay, de reconstruirla. ¡Ánimo, Comanche! ¡Te deseamos ya lo fue, mejor, Comanche! Ve. Sí. Ve, ¡Spring, ya se tranquilo! Puto sprint, cabrón! Pero, ¿eh? Me cayó sí. muy mal, me cayó muy mal, lo quería matar. <risa> Ay, van los culeros y... Comanche, ¿a qué hora, a qué hora estás, tu eh, yo mañana muy temprano voy a aprender, amigo. ¿A yo qué hora es muy temprano? Mañana. Ay, estás pendejo. Nos vemos a las nueve. ¿Por 9. qué? ¿Ah? Pues para estar contigo. Yo creo por ahí a las nueve. Sí, prendamos temprano. Yo voy a aprender súper tempranito. ¿Por qué? Voy, voy a irme con mi esposa. ¿Te vas a ir ya? Buenas sí. noches, Juan. Tengan bonita vale. noche, perro. ¿Qué en entonces? Eh, sí, va, va, va, va. Es que habían hablado de carreras mañana. Ahorita te digo. Ah, a vale, ver. vale, vale, vale. Bye. vale, vale, vale.